Un sabio dijo, habrás encontrado a la persona correcta cuando no tengas que mendigarle nada, ni amor, ni cariño, ni sexo, ni apoyo, ni amistad, simplemente te lo dará antes de que se lo puedas pedir. Una relación funcional entre dos personas tiene diversos componentes elementales. Pero hay uno que literalmente lo define todo y es la voluntad de amar. La voluntad de amar es algo que trasciende las emociones, es algo que es poderoso, que arremete contra la duda y hace que dos personas permanezcan juntas aún en la adversidad. La voluntad de amar se contrapone totalmente a la idea que se tiene del amor, que se trata de una fuerza que despierta nuestras pasiones y que por pasión amamos a alguien. Una persona dice, siento esto por ti y por eso lo hago ya que el sentimiento es anterior a cualquier suceso. Pero una persona que ama de verdad, tal parece que tiene algo que lo motiva aún más. Y eso es el amor, el amor que surge, no de esperar a que un sentimiento fugaz, basado en la pasión, la lujuria o el placer, mueva la voluntad, sino que algo de mayor fuerza. Entender el amor como una voluntad por encima del placer, la sensualidad o la pasión, es lo que hace que una relación se revitalice. Porque genera la sensualidad que se necesita, sin esperar a que ésta exista de forma espontánea. Pero, ¿cómo hacer para que de verdad el amor sea realmente bueno y auténtico? Hoy en este video justo vamos a hablar sobre el amor. Después de ver este video, tu visión del amor se afinará más. Comprenderás que un buen amor está compuesto de varias cosas importantes. Disciplina, lealtad, compromiso, trabajo duro y constancia. Y no necesariamente y solo de pasión, lujuria o la sensación de placer que te produce el estómago. Básicamente haremos una distinción entre el amor infantil, que es básicamente visceral, del que es racional, que lo impulsa el amor mismo a hacer cosas no podríamos imaginar. Así, no te pierdas este video, porque empezamos como era el amor de antes, el amor a la antigua. En la antigüedad, el concepto de amor era diferente al que tenemos hoy en día. En general, se le daba una importancia más a la relación de pareja basada en la conveniencia política, social y económica que al amor romántico. En la Grecia antigua, el amor era visto como una fuerza divina que podía tener un impacto profundo en la vida de las personas. Se creía que el amor puro podía ser una fuerza positiva, pero también se consideraba que el amor desmedido podía llevar a la locura y la destrucción. La figura más conocida relacionada con el amor en la antigua Grecia es Cupido, el dios del amor. En la Roma antigua, el amor también se veía como una fuerza divina, pero a diferencia de la Grecia, el amor era visto como algo más terrenal y carnal. Se creía que el amor físico era un componente importante de la relación de pareja, pero también se valoraba la lealtad y el compromiso. Y es que desde la antigüedad se fue clasificando dos maneras de querer, de amar y de sostener una relación. Eros y Agape. Eros se refiere al amor apasionado y sensual. Este tipo de amor se centraba en la atracción física y emocional hacia otra persona y se asociaba con el deseo y la pasión. Por otro lado, agape se refiere al amor incondicional y desinteresado. Este tipo de amor se centraba en el compromiso, la lealtad y la compasión hacia otra persona, y se consideraba un amor más elevado y espiritual. Es importante destacar que estos dos conceptos de amor eran vistos como complementarios en la antigüedad, y se creía que una relación amorosa ideal debería incluir tanto Eros como agapé. Eros proviene de la palabra griega Eros, que era el nombre del dios del amor y la lujuria en la mitología griega. Agape proviene de la palabra griega Agape, que significa amor incondicional o amor desinteresado. Esta palabra se utilizaba para describir el amor que una persona tiene por otra sin esperar nada a cambio. Los griegos entonces distinguían donde maneras de amar. Esto se ve reflejado en una de sus historias más icónicas, populares y contadas aún en escuelas. La historia de Orfeo y Eurídice. En esta historia, Orfeo, un famoso músico y poeta, ama profundamente a Eurídice, su esposa. Después de que Eurídice es mordida por una serpiente y muere, Orfeo decide descender al inframundo para traerla de vuelta a la vida. En este mito, se puede ver como Orfeo representa a Eros, ya que su amor por Eurídice es apasionado y profundo. Pero también se puede ver como su amor por ella es incondicional y desinteresado, ya que está dispuesto a arriesgar su propia vida para salvarla. Analizando más a fondo. Eros, el amor apasionado y sensual de Orfeo por Eurídice es un ejemplo perfecto de Eros. Desde el momento en que la conoce, Orfeo se enamora profundamente de ella y su amor por ella es apasionado y profundo. Esta pasión se ve reflejada en su música, que es tan conmovedora que incluso los dioses y los muertos en el inframundo se ven conmovidos por ella. Orfeo está dispuesto a arriesgar su vida para estar con Eurídice, y su amor por ella es tan fuerte que es capaz de hacer que Hades, el dios del inframundo, le permita llevarse a su esposa de vuelta a la vida. Agape. Orfeo también representa a Agape, el amor incondicional y desinteresado. A pesar de las dificultades que enfrenta en su camino, Orfeo no duda en descender al inframundo para salvar a su esposa. Su amor por Eurídice es incondicional, ya que está dispuesto a arriesgar su propia vida para salvarla. Además, su amor por ella es desinteresado, ya que no espera nada a cambio. Orfeo ama a Eurídice por quien es, y su amor por ella es tan fuerte que está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Dos componentes que confluyen y llegan a su punto más dramático. El sacrificio de Orfeo por su esposa. Una narración que muestra dos caras de un mismo amor, el amor pasional y sensual, frente al otro, que es un amor incondicional y heroico. Cuando la voluntad de amar coexiste con el placer de amar. Dos cosas pueden existir y deben existir al mismo tiempo para que el amor pueda tener cabida en la interacción de dos personas. El Eros y agape, Carente uno del otro, no podría existir un amor completo, sino un amor a medias. Aún incluso en la Biblia, se hace hincapié en el amor incondicional y desinteresado, similar a la idea de agape en la mitología griega. La Biblia dice que debemos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos y que el amor es la base de todos los mandamientos. En las relaciones de pareja, la Biblia enfatiza la importancia de amar a nuestro cónyuge incondicionalmente sin importar las circunstancias. Se dice que el amor verdadero es paciente, bondadoso y perdona fácilmente. La Biblia también dice que el amor debe ser un compromiso a largo plazo y que la pareja debe trabajar junta para superar las dificultades y fortalecer su relación. Así es como distingues a un buen amor de uno malo. Te busca solo cuando quiere placer. ¿Está contigo en las buenas pero no en las malas? Cuando se satisface, luego se duerme y deja de importarle tu placer. No pregunta por ti ni se percata de tu bienestar. Es probable que lo tuyo sea un amor a medidas, debido a que solo un componente de la dupla existe. Si solo existe la presencia de eros en tu relación y careces del componente agape, será más que obvio que ahí solo se te ama a medias. El marido ausente que solo llega cuando quiere algo de acción y luego se marcha sin suplir su rol paternal. Pues por ahí va la cosa. Si tu relación no tiene ni contempla ambos amores... Es muy claro que ahí donde estás, no se te ama de verdad. Tu pareja te apoya, se preocupa por ti, te anima, está a tu lado siempre, pero no te desea y hace mucho que no te toca. Aquí tenemos el mismo problema. Hipotéticamente, el comportamiento solo eros es común en hombres. Es decir, sienten una fuerte atracción por una mujer, pero no la aman en realidad. Solo están cuando hay intimidad sexual, pero cuando se trata de compromiso, ellos brillan por su ausencia. En el caso de las mujeres, es todo lo contrario, hay más de lo agape, pero menos de lo eros. ¿Te suena la frase, lo quiero pero no lo amo? Muchas veces una mujer puede amar a alguien a quien no desea ni quiere tener en la misma cama. Dos componentes que debe coexistir, son elementales para que una relación funcione. ¿Cómo hacer que tanto Agape como Eros estén presentes en tu relación? Aquí te doy algunas ideas. Mantener la llama de la pasión. Eros se refiere al amor apasionado y sensual, por lo que es importante mantener la llama de la pasión viva en la relación. Esto puede incluir pequeños gestos románticos, como sorprender a tu pareja con un detalle especial o tener una noche de cita especial. Comunicación abierta y sincera, la comunicación abierta y sincera es fundamental para mantener una relación saludable. Escuchar a tu pareja y expresar tus sentimientos de manera clara y respetuosa es esencial para fortalecer la confianza y la conexión emocional. Mostrar compasión y empatía, AGAPE se refiere al amor incondicional y desinteresado, por lo que es importante mostrar compasión y empatía hacia tu pareja. Esto incluye apoyar a tu pareja en momentos difíciles, perdonar fácilmente y estar dispuesto a sacrificar cosas por el bienestar de la relación. Trabajar juntos en la relación. La relación de pareja es un trabajo en equipo, por lo que es importante trabajar juntos para fortalecer la relación y superar las dificultades. Esto incluye comprometerse a resolver conflictos de manera pacífica y estar dispuesto a hacer cambios cuando sea necesario. Llegado a este punto, podemos asumir que tu relación está encaminada hacia ser madura, sana y satisfactoria. Pero, ¿cuándo saber que te debes marchar e irte. Bueno, aquí algunas ideas. Falta de comunicación. Cuando la comunicación se ha vuelto tensa o inexistente, puede ser un signo de que la relación está en problemas. Falta de interés. Si uno o ambos miembros de la pareja ya no están interesados en la relación o en el bienestar del otro, puede ser un signo de que la relación ha llegado a su fin. Falta de amor y afecto. Si el amor y el afecto han desaparecido de la relación, es probable que la relación ya no funcione. Resolución de conflictos difícil. Si los conflictos en la relación son difíciles de resolver y causan tensión constante, puede ser un signo de que la relación necesita ser evaluada. Cambios significativos en los objetivos y valores. Si uno o ambos miembros de la pareja han experimentado cambios significativos en sus objetivos y valores, es posible que la relación ya no funcione. Tristemente, cuando una relación llegó a su punto más crítico, nada se puede hacer más que dejar ir. No se puede hacer otra cosa. Y es ahí donde la ruptura es el camino más sano para ambos, es lo mejor para los dos. Tristemente nuestras relaciones son así, caducan, se pierden, se descomponen, mueren, ya no trascienden y finalmente, se marchitan. Entender ese ciclo de vida de una relación es elemental para el buen vivir. ¿Y tú, cómo sabes cuando alguien te ama de verdad? ¿Cuándo sabes que debes luchar por tu relación? ¿Y cuándo sabes que ahí ya no hay nada por lo que pelear? Te leo en los comentarios.